Bienvenido a la Plataforma cial Para visualizar la agenda donde se encuentra el horario académico de las asignaturas, diríjase al icono del menú ubicado en la parte superior izquierda. A continuación, de clic en la opción Info y Agenda estudiante. Aquí podrá visualizar el horario que escogió para las asignaturas con el lugar y el docente asignado, además de la semana, mes o día en la que se encuentre actualmente. Estas opciones están ubicadas en la parte superior derecha de la agenda. Ten en cuenta, solo podrá visualizar el horario si cada asignatura tiene su respectivo grupo una vez realizada la matrícula de estas. Si desea imprimir el horario, diríjase al icono de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la plataforma, y a continuación de clic en el título Imprimir, ubicado del lado superior izquierdo. El historial académico es un documento que certifica oficialmente cada periodo académico cursado por el alumno e incluye datos como, nombre de las asignaturas cursadas por semestre y por programa, código institucional, número de créditos, notas definitivas y notas acumuladas. Para visualizarlo, diríjase nuevamente al icono del menú ubicado en la parte superior izquierda, a continuación de clic en la opción académico, historial y estudiante. En la parte superior izquierda se encuentra ubicado el campo programa, el cual podrá desplegar en caso de que se encuentre cursando o haya cursado una doble titulación un posgrado o una técnica en nuestro Instituto Técnico Lasalle. Ten en cuenta, si desea imprimir su historial académico, deberá dirigirse al área de admisiones y registro, ubicado en el bloque administrativo, o solicitarlo por medio del correo electrónico institucional admisiones.unilasallista.edu.co.